Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Nayarit González, eh, soy presidenta del capítulo de Panamá de Internet Society, pero en esta ocasión voy a participar en nombre de, del, del programa de Manners, especialmente como Fellow. Eh, bueno, durante estos cinco días han, hemos estado conversando eh, sobre Manners en particular, a nivel bastante técnico, y bueno, quisiera hacer este un espacio para hablarle un poco más sobre eh, la parte de Primers,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 a los tomadores de decisiones, a los CECIR y a todos los empresarios. Entonces esa es la importancia por la cual eh, debemos presentarle manes pues, a, a este grupo de, dentro de la comunidad. Bueno, aquí hay un, un, eh, un resumen de, de cuáles podrían ser eh, las acciones por las cuales los tomadores de decisiones deberían apoyar. Pues definitivamente evitando las barreras regulatorias y re legales, eh, eh, particularmente yo también soy parte del gobierno de Panamá, bueno, hasta hace poco no he terminado de quitarme ese, ese sombrero, y pues también apoyamos en el despliegue en Panamá, eh, participando de las licitaciones, incluyendo como un requisito, porque definitivamente manners ha crecido por el apoyo de la comunidad, no se han puesto como decir, oye, es necesario que tengas Manners pero bueno, ustedes también saben que eh, los CDNs y otra eh, otro parte de, de la comunidad está solicitándolo las acciones, o sea, que para poder participar o tomar eh, servicios dentro de, de, de lo que pre presentan, pues están solicitando que se cumplan acciones dentro del programa. Eh, ¿Se otorgan incentivos? Se puede decir, bueno, definitivamente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 Están, eh, podrían pagar hasta un 94% más eh, por la seguridad, o bueno, el 94% de las empresas dirían estoy dispuesto a pagar un poco más si realmente tú me entregas eh, un eh, eh, servicio seguro. Un servicio seguro, eh, prevenir a tener incidentes de seguridad, pues sabemos que MANERS, está, sus dos primeras acciones en la parte operativa, está muy muy ligada, a trabajar eh, los temas que son relacionados pues, con la operación y sus otras dos últimas acciones están eh, muy ligadas también al tema de trabajar, gracias, <ríe> eh, en la parte de validación global y la cooperación entre la comunidad. pues Las redes de investigación siempre dan el ejemplo, las redes de operaciones siempre están en la parte de investigación, un paso adelante, entonces también invitamos a todas las redes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 y bueno, también como eh, puntos clave dentro del gobierno, pueden apoyarlos también a hacer campañas de concientización para que el, los gobiernos entiendan la importancia de apoyar el desarrollo de, de estas normas. Eh, no está en la presentación, pero bueno, es importante mencionar que manners se está, eh, está haciendo un paso adicional, que es Manner plus para que todos los, los representantes de la comunidad que ya están participando y quieran, eh, pues,